Mira, eh, ya, ya cambiando de tema Yo quiero hablar eh, Algo que Genomán eh, colocó en las redes sociales Que está eh, en las redes de Telenor y en el noticiero Sobre la declaración de Hipólito Mejía O sea que, que me cuse Hipólito Porque su edad y por su calidad de ser expresidente de la sí, república está bien. ¿Qué respondería, Hipólito? No Diciendo este hombre de, de no, no, no, ah, ah, ah, no me importa que se faje a galleta No, no me, me importa también, porque es su rol Esa es su personalidad ¿Tú su rol? ¿tú es, defendiendo, es una persona buena. atípico ¿verdad? Es una persona así, medio controversial que le encantan los shows eh, O y... sea, ¿tú estás de acuerdo con Hipólito Mejía? Bueno, él está haciendo su, está desempeñando no, su no, rol Pregunta, ¿tú estás de acuerdo con Hipólito Mejía? ¿Sí o no? No, no, no. Ah, pues ¿Cómo, va ¿Cómo, ¿Cómo no tú ¿cómo vas a decirle pico? a la gente de que, que, que se vayan a echar galletas en un pueblo? No, sería un por... show excelentísimo ya. ver a los PLDistas, no galletas. ¿Cuáles sería, pero... ¿cuál serían los que se.? Una pregunta, Juan pero... Y los Hipólitos no, lo, no apoyaron. Y Ay, te va a hacer loco ahora. No hace... ¿Quiénes o... representan a Danilo aquí en San Francisco, acá, y en la ¿quién? provincia de Duarte y en el país? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Tanto de un lado, por ejemplo, Miledis está del lado de Danilo. ¿De qué lado está Miledis? De Danilo. De Danilo. Y Amilca y Juanito Antigua de Danilo. Danilo ¿Van para afuera entonces? Amilcar. ¿De Danilo? Ok. ¿Cómo que van para afuera? Pero Danilo dijo ya que, que, que, que no se iba a reelegir. Bueno, ya veremos lo que sucede ahí. Hay ¿Eh? que esperar. Juan José, que, Juan, José de, Juan José y Juan de, José. Juan José va lado de Leonel. Y Juan José del lado de Leonel. Le iba a ir bien. El señor de, de allá, de, de Sanoví San ¿Tú, San ¿Tú te imaginas la cuadra de Danilo con la cuadra de Leonel en el Parque Duarte? No, que pero que aquí... Hacemos una aquí, transmisión eh, especial. ¿Quién tiene más poder, Juan, eh, eh, de la, aquí en la provincia? de la provincia. provincia. espérate, Juan? ¿Por qué tu ataque no, no pregunto? No, aquí, eh, pregunto, pregunta, no, aquí no, indiscutiblemente... Yo estoy preguntando quién tiene más poder aquí en la provincia de Duarte, la cuadra de Danilo o la cuadra del... Indiscutiblemente que aquí el danilismo se impone. Oh. Sí, se impone. Sí. Y la oh, gente... Es que tú tienes que medirlo hombre por hombre y tiene que, eh, que fijarte cuáles son las figuras... O sea, que los numeritos de... aquí en, en la provincia de Duarte dan con Danilo. Dan con Danilo. Lupe Nuño, Tienen que dar con Danilo, con Leonel. ¿Cuál con Leonel. ¿Con Leonel? Con Leonel. Duro, Lupe Núñez, para allá, para allá arriba. Ya no te la arrastre, ya. Pero ya ya no te ya. la arrastre. O sea, Lupe Que Núñez... no tiene arrastre. Que no tiene no arrastre. arrastre. Ey, ey, Mayer, no, Lupe, Lupe el Núñez, Núñez es duro. Es duro, Ay, pero que Lupe... ya no está el voto de arrastre. Espérate, espérate. espérate. El voto de arrastre. A, aclárale a Mayer, que Mayer no. le canchanchan. Es mi amigo, personal. claro, no, no. y le agradezco yo mucho, independientemente de temas políticos. No, no, pero. No, yo dije. Amigo de mi familia. Ya no hay arrastre. Espérate, espérate. Antes pues ahí las declaraciones en las redes. Ahí te las colocamos de Hipólito. Cuando llegó a Parque Duarte, que a propósito, quiero mencionar eh, el palo otra vez periodístico y de comunicación que esta empresa Telenor eh, vuelve a dar con lo que es la unión estratégica entre el gobierno eh, de la mañana, o sea, la Z, uh -huh. eh, y la mayoría de su talento, encabezado por eh, nuestro hermano y amigo Willy Rodríguez, y Telenor. Un día con Telenor vinimos aquí al estudio, del cual yo fui parte, luego en el Parque Duarte de aquí eh, estuvimos... Eh, eh, compartiendo, yo no pude ir porque tenía eh, los compromisos, pero hay que mencionar eh, de que la alianza entre Telenor excelente, y, y la Z, excelente, que hay El al alcalde ahí. El alcalde no sé... Eh, en entrevista, eh. no, El alcalde, espérate.